Tenemos a Arismendi la antigua que está desde el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Está hablando ahí con los, eh, eh, los vendedores de, de carne. Vamos a ver cómo están los precios. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. En los últimos días, eh, gran parte de los productos de la canasta básica, han registrado alzas increíbles, algunos de estos hasta más de un 20%. En esta ocasión vamos a verificar el precio de la carne, uno de los productos favoritos en la mesa de los dominicanos. Veamos, la, la carne de cerdo ha aumentado a cómo se vendía anteriormente. ¿A cómo, ¿A cómo se vendía anteriormente? Se vendía a 80 y 90 hasta 100 ya. A 100, a 100 al libra. ¿De dónde va este camión? ¿Eh? De camión bajo, a cómo te hasta 50. ¿Y por qué, por qué está tan caro? Bueno, porque me, eh, eh, el gobierno lo no tiene barato. Eh. Aquí está dando el mismo precio. Mira, eh. hay pollo, hay pollo, no va a bajar. El gobierno va a bajar. El pollo está a 60 pesos de la libra. ¿Y a cómo tú crees más o menos que se va a vender? Hay que venderlo no, a 65 pesos de la libra. Los pollos están carísimos ahora mismo. El presidente lo que tiene que hacer es bajar esos precios. Porque estos precios están caros y la gente no está trabajando mucho. Vivo a 60 y matado a 65. Lograron ustedes escuchar las diversas reacciones de los vendedores de este mercado municipal de San Francisco de Macorís, los cuales han establecido que los precios de la carne han registrado alzas increíbles. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Bien, gracias. gracias. Muchas gracias, sí. Arismendi, por el reportaje. Adelante, vamos 65, a ver qué 75, dice. 70, el... 70, anda el precio del pollo. Exacto. Ca 70,